Entreno. Intenta más. un enemigo. Ya yeah, te planté en Only one here. Baja confirmada. Clash ok. ¡Ah! ¡Ah! ¡Era un enemigo! ¡Toma, puto Ace! ¡Pacquines, let's go! You're just lucky. <laughs> no, not lucky. Unlucky here. Liquidados. Cortina de humo. Enemy a la vista. Enemy a, a Three. Enemigos a la vista. Gente entrenado. Tengo mis. Tengo a mi... un enemigo mi... Ahí el Hong Kong. Veo a un la base. ¿Para qué Visual de la Spike. Where are you from? a la derecha y lo matas ya que está rusheando espike a no sin rincores 1 2 Queda un enemigo. Se acabó. Enemigo a la vista. Impecable. No queda nadie en pie. Enemigos a la vista. Pobre he no, está acojonado de info porque se piensa que no lo vimos. One on the door Two minutes. Definitiva preparada Hay otro otro Te falta práctica Mensaje ah, Un uh, enemigo uh, Definitiva lista yeah, todos He jugado antes una partida con este personaje y muda la verdad, lo único es la baliza que no tiene mucha utilidad. Sí, yo, yo no la uso mucho. Bueno, realmente sí que la uso para. Hay más en ¿eh? C si más en C les tiro la ulti. Eh, la uso para. Para tirarse a los compañeros. Realmente. A ver si se lo come. Se lo come, se lo come. Ah, oh, casi. Joder. Me lo han matado. Eso sí que me, me, me viene enemigo. bien. Relaja. Para los compis. Yo te curo. ¡Qué impecable. Otro entierro vale. mal. Nuestra muralla los detendrá. De humo, baliza preparada. Enemigo a la vista, a Window, vi. Enemigo de Tesla, ahí, ese es el soba. Otra vez, hay que aumentar. ¡Venga, cubierto! Queda un enemigo! ¡Débil! Impecable. al ¡Cortina de humo! Veo a un enemigo! ¡A cubierto! They go in a long two. Where are all long We didn't see the spike. She... Oh, she like... Stay, stay there. I'm going to see. Yeah, they're planting C. Only They one here. Claps okay. okay. Huh? Toma, puto ace. It, let's go. You're just lucky. <laughs> no, not lucky. Unlucky yeah. here. You got smoke on me. Con Please heal. <laughs> a dormir. Veo a un enemigo. <laughs> ¿Eh? Hey? Has quitado nada, cabrón. Right side. Smuggle un enemigo. window. Cortina de Está sol. Y atacantes ganan. hemos ganado, que? eh, bueno, chavales. Soy Peta 16 eh, Ha estado bien la partida, ¿eh? Ha estado bastante guay. Y ya os sabéis, si queréis, os podéis suscribir al canal totalmente gratis utilizando vuestro Twitch Prime. Podéis dejar vuestro follow también para saber cuándo estoy en directo y os podéis suscribir al canal de YouTube es que YouTube y lo tenéis GG.